Hoy tuvimos una reunión muy, pero muy productiva, muy interesante con todos los intendentes, intendentas de la provincia, eh, algunos conectados por Zoom, pero muchos presencialmente, dando muestras de la importancia y de la trascendencia de avanzar en lo que implica la autonomía municipal para cada gobierno local. Hay una decisión muy clara de nuestro gobernador de construir esto en conjunto con quienes tienen la responsabilidad del día a día eh, en cada una de las ciudades eh, para poner en juego qué implica la autonomía y en qué aspectos y, y de qué manera llegar a esa, a esa autonomía. Nosotros eh, estamos trabajando en diversos aspectos en este sentido por una decisión del gobernador eh, cuando creó el programa Santa Fe Más Autonomía que contempla el funcionamiento de un consejo asesor de expertos y expertas con quienes estamos trabajando y la conformación de este Consejo de Ciudades. Así que hoy completamos con los 365 eh, gobiernos locales de la provincia ...poniendo una agenda de trabajo con eh, un cronograma, con ejes concretos... ...sobre los cuales trabajar y con la idea de que en esta discusión también... Eh, se involucren eh, las distintas fuerzas de, de cada una de las localidades, el entramado productivo eh, y todos los espacios, eh, porque es una discusión que tiene impacto en, la, en toda la ciudadanía. Eh, muy buena reunión con mucha participación de, de todos los jefes y jefas territoriales. Dando continuidad al programa que iniciamos con expertos, presidentes comunales, hoy es el turno de los intendentes, la verdad que cada uno de los debates es cada vez más enriquecedor. Eh, la idea, la propuesta, eh, la iniciativa del gobernador y que estamos llevando adelante junto con la ministra de Gobierno, eh, busca básicamente que los protagonistas, en definitiva, de cualquier reforma que nosotros hagamos, sean quienes terminen definiendo junto con el gobierno provincial cuáles son las modificaciones, cuál es el alcance cuál es el para qué, cuál es el cómo de cada una de las decisiones que se tomen no es una decisión que va a tomar el gobierno de la provincia este, por sí solo porque son cualquiera de las decisiones que tome tiene implicancias en los territorios y lo importante, este, yo remarcaba es que los ciudadanos entiendan que en definitiva cada una de estas decisiones no es una decisión para el sector de la, de la dirigencia política, sino que para que cada uno de los intendentes y cada uno de los presidentes comunales puedan ejercer mejor su cargo en cada uno de los municipios y comunas.